La Fundación Niños Dominicanos realizó como cada año la entrega de útiles escolares a niños y niñas en la comunidad Colón, Genimillo, Bandera y zonas aledañas. Los presentes agradecieron el gesto desinteresado de la familia La Cara, que arriba a los ocho años regalando sonrisas a los niños. En representación del fundador Eddie La Cara estuvo Antonio Ventura y su padre Luis La Cara. Ya la Fundación Niños Dominicanos nos tiene acostumbrados a esta actividad como cada año para darnos todos los útiles escolares que nos tiene acostumbrados cada año. También le damos las gracias a la Fundación porque hoy gracias a ellos ya tenemos cambio. Ya nuestro maestro de educación física está contento porque los niños tienen donde jugar. Gracias a la Fundación, vamos a dar una a la plaza. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.